La banda del auto blanco que en la tablada, entre la tablada y San Justo en La Matanza, al menos hubo cinco denuncias de robo de vehículos, intento de robo. Acá una familia que esperaba para subir al auto, le cruzan este Chevrolet Blanco y se van a llevar los dos vehículos, obviamente, los dos autos robados. Un delincuente se queda con este último auto robado. El resto de la banda, los otros cinco, hacen algunas cuantas cuadras más y llegan hasta este domicilio. ...en la tablada de San Justo a la tablada de acá se le meten de prepo a una familia en la casa. Estás viendo una misma banda, eh? Cuando te decimos que roban muchas veces por día eh, o, o por noche, en este caso... ...bueno, esto es eh, lamentablemente cómo accionan y cómo proceden. Vos pues fíjate que siempre armados, ahí viste una secuencia donde el delincuente se acerca con un arma y dispara. Este hombre estaba al volante, la mujer se iba a subir al auto, estaba la madre acá abajo de la mujer... Bueno. Toda situación cuestión de, de segundos. Insisto con estas bandas que se están cansando de robar autos en el conurbano. ¿Dónde van los autos? A ver, ¿dónde están los desarmaderos? ¿No hacen más operativo en desarmaderos? ¿No hay más? ¿Dónde están los lugares de desguace? Porque realmente esto después se termina convirtiendo o en un auto mellizo o van a desguace y se venden los repuestos en el mercado negro o no mandar a saber dónde se venden los repuestos, o los autos se usan para robar y abandonarlos en distintos lugares. Bueno, procedimiento de esta banda que, por ahora, no tiene a nadie detenido.